Hey whatsapp, ¿cómo estamos? Bienvenido, bienvenida a mi canal de YouTube. Quien les habla Cristian Noguera, creador de contenidos. Y conmigo aprenderán edición de videos. Así que, let's go. Para antes, antes de arrancar con el mejor programa que para mí lo es, que yo te voy a enseñar. Pero para que tu video sea bueno, bonita saber filmar, la composición de la imagen, la iluminación, sobre todo la iluminación. Eso es muy importante. Y luego la música y después la edición. Pero seguramente vos sos como yo que quería aprenderlo rápido, fácil y ya fue todo eso que te estoy diciendo. Entonces vamos a aprender a editar porque seguramente filmaste con tu celular, seguramente filmaste con tu cámara y necesitas editar este video. Así que yo te voy a mostrar, pero para, antes de ir, a, antes de decirte cuál es el mejor programa, quiero que me dejen en los comentarios si te gustaría que haga un video, eh, cuál es la mejor aplicación y cuál es el programa que uso para editar eh, los videos con el celular, ¿sí? déjame los comentarios bueno, ahora sí te voy a mostrar el mejor programa pero antes para un segundo aguantá aguantá antes de ir al mejor programa que para mí lo es de edición de video quiero aclararte una cosa ¿sí? que yo ya edité con Adobe Premiere ya edité con Sony Vegas ya edité con Final Cut y con DaVinci Resolve o sea esos programas son excelentes pero este este el que yo te voy a mostrar es fácil rápido y bueno así que Let's go. Vamos al programa. Filmora. Esta es. Este es el maravilloso programa que yo te quería mostrar. Y te, va, te vas a aprender de forma fácil, rápida y buena, como ya te dije hoy. Pero esta es una versión anterior. Yo todavía no actualicé porque te voy a explicar después más adelante por qué todavía no actualicé. Pero mira nada más y nada menos que cuando eh, abrí el programa te aparece esto. La biblioteca de proyectos que yo venía trabajando. Eh, mano izquierda, te seleccione el. Seleccionar relación de aspecto. Muy bien, tenemos el común que es horizontal. Después, para Instagram, ya te, te vienen la opción esta, 4x4 vendría a ser um, vertical, que son para historia y las demás. sí. Vamos a trabajar de forma normal, como horizontal. Y creamos un nuevo proyecto. Crear nuevo proyecto. ¿Sí? Si vos ya querés seguir trabajando en los proyectos que vos ya tenés anteriormente, de, de que ya hayas editado. Te aparece acá así que vamos a crear un nuevo proyecto muy bien perfecto y nada más es tan simple estos son actualizaciones que te piden y obviamente ni yo no lo doy bola eh, acá mira medios audio por si sí, justamente ahora lo que vamos a hacer es trabajar con el audio ya que trae Filmora porque después te voy a enseñar cómo de dónde de dónde bajo yo la música eh, cuáles son las páginas que uso pero ahora vamos a usar esta sí miren los títulos por favor mira mira mira este a ver no este no este ah mira simple ve mira no necesita nada muchos usan After mira textos predeterminados con animaciones simples sí no necesita más nada pero te voy a mostrar después, después de las típicas transiciones que son muy buenas. Mira, yo tengo favoritos, pero vamos a poner eh, de, incluido todos. ¿sí? Y acá me aparecen todas las transiciones, los efectos. Sin duda, tiene unos efectos muy lindos. Pero bueno, ahora vamos a crear una. Eh, vamos a importar nuestra carpeta. Yo lo único que siempre es arrastrar. Yo ya tengo mi carpeta eh, seleccionada. de, de que vamos a trabajar con unas imágenes que yo hice con Dayana, una amiga. Y los videos son, eh, lo, lo, lo que yo filmé, son en, están filmados en slow motion. O sea, en, a 120 fotogramas por segundo. O sea que se va en cámara lenta, ¿sí? Lo bueno de esto es que yo voy a poder trabajarlo de forma lenta o rápida, ¿sí? Lo único que hago es, yo siempre creo una carpeta. Bueno, la carpeta ya está hecha y acá selecciono los videos y arrastro, muy bien, fácil importa perfecto, nada más luego eh, si hacemos doble clic te hace un previo ven, como podrán apreciar eh, obviamente se ve en cámara lenta ven miren de ahí y de acá yo puedo cortar con el corchete, perfecto hasta ahí y hasta ahí, perfecto con la, con, la, con la opción de espacio hacemos pausa y acá en el más si, si hago clic en, en el más automáticamente se baja el proyecto si ¿sí? pongo ahí y ahí me pregunta si desea usar la, la resolución que por, por predeterminado ya, ya ya lo trae o coincidir con, los, con, con, eh, con la configuración del proyecto si ¿sí? vamos a 1920 a 1080 por 25 fotogramas por segundo listo perfecto y ahí doy bien bien y me reproduce lo bueno que acá me dice con el botón este por si yo puedo verlo completo o si, si tu video es muy lento justamente con estas opciones vos podés hacerlo eh, que te ocupe menos recursos la pc no ahora vamos a buscar una música obvio entonces para la música vamos audio eh, a ver esta Tiene que ser algo. algo rápido. A mí me gusta. Eh, como onda trailer la onda. Eh. Eh. Me gusta, me gusta. Voy a armar un video corto, eh, corto, bien, ese corto. Entonces, a ver cómo arranca. Perfecto, lo, lo arrastré de una, sí. Mira. Esto, lo bueno de esto, acá, bien. Subimos un poco el audio para llover. Eh, te recomiendo siempre, siempre cuando trabajas con audio, que eh, bloquees el audio, porque si no, mira, si yo quiero cortar el audio, mira, siempre los atajos también son muy importantes. Control B larga es para cortar, ¿sí? Control Z para ir atrás, atrás. Perfecto, pero a veces pasa que si vos tenés seleccionado todo te corta la música, te corta. Entonces yo no quiero que me corte la música. Eh, control Z, muy bien. Bloqueo, bloqueo, perfecto. Y ahora estos picos de audio me marcan, sí. La fácilmente podemos poner algún, alguna alguna algunos rostros de ella, ¿no? Mira con esta tecla que cortamos sí a ver este clip obviamente como está en slow se ve de esta de esta forma para, para. vamos a buscar una, una un, un paso de ella un final ahí va eso perfecto mira mira va va va ahí tax packs corto y arrastro mira muy bien, perfecto. Yo lo que quiero es este movimiento. Entonces, ahí nomás. Puedo, puedo hacer clic acá donde dice cortar, pero yo estoy acostumbrado de forma rápida a hacer control V. Listo, suprimir. Eh, control V, suprimir. Y si hago acá en el espacio este y doy suprimir, automáticamente se arrastra, ven, tax. pum, pumba. Tengo un poquito más, ahí, y ahí, muy bien, ahora vamos a buscar un, un, un movimiento de ella, a ver, a ver, a ver, ahí voy subiendo, epa, epa, epa. A, ver, a ver, ahí, ahí va, ahí va, entonces de ahí, ese movimiento, ¿sí? Como está todo en cámara lenta, eh, lo que yo estoy te, te haciendo es mostrarte cómo cortar con corchete y luego arrastrar, ¿sí? pero como se está en cámara lenta se ve todo de justamente de cámara lenta eso es más quiero yo, ¿ve? ese movimiento entonces ahí no me acorto, mira control V y arrastro, arrastro, arrastro control V y sigue siendo rápido ¿vale? con la tecla suprimir, obviamente suprimimos borramos con está ya si mantenemos apretado control control no aparece ese reloj ahí chiquito lo que podemos hacerlo si hacíamos para la izquierda es como que se va a ver de forma eh, cámara rápida o cámara lenta entonces lo que yo voy a hacer es de forma cámara rápida viste rápido eh, 245 ¿sí? para que dure la versión de lo que dura el tiempo de la música no eh, ahora elijo otra otra opción a ver qué hace acá perfecto, ahí, y ahí descubrimos a ella y traemos otra vez, eh, voy a hacer lo mismo, cámara rápida y miramos cómo queda, a ver ¡epa! va quedando ¿no? bueno y así, es, ¿viste? fácil, es re fácil esto Igual yo te voy a tratar de hacerle conseguir, coincidir mejor, ¿no? Eh, yo creo que esto, corremos así. Ahí el pico. ¿No? Tac, tac, tac. Tac. Ahí. Y ahí ya podemos ir con cualquier. Aquí Te estoy mostrando incluso cómo cortar. Y cómo hay el ritmo en la música. Vamos a empezar con esto tan simple. ¿Sí? Para. Corto. Esa mirada. Perfecto. Y ahí, ahí arrancamos el video. A ver. Sin transiciones, sin nada. ¿eh? A ver cómo se ve. Ahí va a cambiar la música, ahí va a cambiar la música, cortamos acá, vamos a poner un poco de baile, ahí, ahí me gusta. Yo anteriormente ya había editado este video, te dejo, te dejo por ahí para que veas en mi canal eh, la versión de cual yo ya edité este video de forma, ya lo había publicado para, justamente para ella y para mis redes, así que por ahí... Te invito a que vayas a ver el video, pero volvé otra vez, volvé, volvé porque seguimos editando, ya termino. ¿eh? Vamos a hacer un tipo, un versión historia de 15 segundos, ¿sí? O sea que te mostré arrastrar los videos y cortarlos con la música que tenemos, que ya la tenemos ahí. Así que mira, mira cómo queda. A ver. Perfecto, simple como eso, nada más, o sea si vos tenés un video y querés cortarlo, trae un par, busca la música que ya trae Filmora, porque después en el próximo video te voy a mostrar de dónde yo descargo la música copada, pero acá también tiene linda música que te va a servir, entonces lo único que tenés que hacer es eh, descargar, no descargar, abrir el programa, Buscar la música que te guste y usarla y cortarla. Bueno, y después, para que la música eh, más o menos tiene termine con una coherencia, ¿no? A ver acá. A ver, a ver, a ver. Vamos a tratar de cortarla acá. Siempre busco un par de segundos del final, que, que es que después puedes hacerlo coincidir con el principio, más allá que yo la música, la música yo la edito eh, aunque ustedes no crean, en otro programa para editar música el siguiente, es más, quizás el tercer video, el tercer video que, que, que edite va a ser eh, cómo, cómo editar la música porque eso es más que importante para el video. Eh, mira, lo hice a ojo ¿eh? no creo bueno, obviamente que no quedó a ojo lo que, no, lo que por ahí le falta es mirar mira los picos de audio ¿no? ahí donde yo acá acá y acá. ¿Sí? Hacemos un clic acá, mira Para que tenga una unión. La verdad no sé cómo puede llegar. Eh. Ahí ahí Ahí hay una versión mejor. mira mira mira mirá. mirá, mirá. Acá se va a unir para... Ahí está. mira Perfecto. Acá se une, acá donde se une, es cuestión de escucharlo nomás, ¿no? Mira, esta es, ah, ahí va, ah, mira, mira, mira, vos estás viendo, ¿no? A ver, a ver, a ver, ¿ves? Simple, tan simple la edición. Nada más 15, 16 segundos Mira, formato historia Vamos a hacer Cortamos acá hacemos Y nos queda un par de, de vídeos más Ya es el criterio tuyo De cómo lo quieras hacer ah, Esa miradita Ahí va Ahí Ahí Y Seleccionamos donde queremos que nos traiga Y con la tecla más Pum Ahí que termine ahí, ahí, ahí, ahí, ahí me gusta ves, es cuestión de buscarle nomás. eso perfecto y ahí, mira, genial y listo incluso para un desvanecimiento que vaya negro, hacemos una transición, una transición eh, básico, disolver perfecto, acá está arrastramos y traemos ahí Mirá, todo y te da ojo, ¿eh? ¿eh? Pero es eso. Este programa es súper fácil. Muy bien, mirá. Quizás se vea un poco lento, ¿eh? Porque encima que estoy grabando la pantalla. Pero probemos. 3, 2, 1. Ahí hubiera cambiado, ¿no? Perfecto, pero a ver, ahora a vos te queda sincronizar un poquito más, mirar un poco más en detalle, pero es eso, cortar, buscar tu video. Si tenés varios videos, seleccionarlo un par con la tecla Control V, cortamos, cortamos y luego suprimimos, movemos y seleccionamos. Y la música ya está. Te mostré incluso cómo, cómo sincronizo, trato de escucharlo bien y perfecto. Así que. Ella es Diana Reichenbach. Eh, te invito a que veas el video eh, ya editado de, con otra música. Y, te, y déjame los comentarios, déjame los comentarios si te gustó este video. Bueno, ahora que ya sabes editar de forma fácil, rápida y buena, te invito a que te suscribas a mi canal, comparte, dale like y hace clic en la campanita porque voy a estar subiendo semana a semana videos de cómo filmar, tips de edición, eh, música y sobre todo iluminación, como ilumine este set así se ve este video sin edición de color bueno y así se ve con edición de color, o sea que todavía falta mucho para aprender y yo quiero que vos aprendas y salgas bueno así que si no, seguime las redes ya tú sabes, let's go